Hola, buenas. En este vídeo voy a explicar cómo diseñar eh, engranajes biselados utilizando una herramienta de modelado 3D open source llamada Blender. Este tutorial eh, va a ser una adaptación de uno realizado por Otevinta. Yo os recomiendo que vayáis a su canal de YouTube puesto que tiene unos tutoriales muy interesantes, la verdad. Lo primero que tenemos que hacer para diseñar nuestro engranaje biselado es ir a la a la calculadora que tenemos en la web de Otvinta, eh, dejaré todos los links en la descripción del vídeo. En esta calculadora eh, tenemos que, que insertar eh, los valores que queramos para hacer nuestro piñón y, nuestro, y nuestra corona de dientes eh, del engranaje biselado. Eh, si no tenéis muy claro qué son estos parámetros, aquí hay un diagrama con lo que facilita bastante las cosas. Pero vamos, en, este, en esta calculadora eh, nos piden meter, pues son cinco valores, y con ello actien, eh, la calculadora nos da todos los valores que necesitamos para, para modelarlo. Así que bueno, yo voy a modelar eh, lo, el piñón y, y el plato de engranajes que, que tiene Thor eh, Y bueno, vamos allá. Eh, el módulo del engranaje de, es de 2,5 el que quiero diseñar yo el piñón tiene 15 dientes y el plato tiene 30 el ángulo con el que van a engranar es de 90 grados y mi ancho de cara para el engranaje es de 13,4 milímetros una vez metidos los datos le damos a calcular y él nos da todos los parámetros que vamos a necesitar para eh, diseñar el engranaje muy bueno. bien vamos a cerrar esto Aquí. vamos a crear uno. Lo primero que tenemos que hacer es preparar un poco el espacio de trabajo. Eh, antes de ello incluso voy a explicaros un poco los, los atajos de teclado que voy a utilizar para que luego sea un poco más rápido y no, y no os perdáis. Estos son los atajos de teclados que, que vamos a utilizar en, en la creación del engranaje. La la tecla del tabulador para cambiar de modo, eh, bueno, esto es en navegación pues para el que no esté muy familiarizado con Blender, en eh, la rueda central podemos hacer scroll para, para hacer zoom, eh, si la pulsamos rotamos la vista, si pulsamos shift mientras pulsamos la rueda eh, trasladamos la vista, eh, shift más s nos va a abrir un menú del cursor 3D que luego explicaré exactamente para qué es, eh, para centrar la vista y el cursor 3D pulsaremos Shift-C, para ver la vista superior pulsamos la tecla número 7 y para abrir el panel del cursor 3D pulsaremos el N. Para seleccionar caras, aristas y vértices eh, tenemos estos, estos pequeños atajos de teclado que bueno, con la A seleccionaremos o deseleccionaremos todo. Seleccionamos con el botón derecho del ratón, hay gente que, bueno, en otros programas se selecciona con el botón izquierdo, en este en concreto, si no hemos cambiado nada se seleccionará con el derecho, si pulsamos Shift-Alt y el botón derecho del ratón, eh, seleccionaremos un lazo de, de vértices, luego, luego vemos muy bien para qué es, si pulsamos la L, una vez habiendo seleccionado ya un vértice, eh, seleccionaremos los, los que están linkeados con él, y bueno, si pulsamos Shift más G, eh, abriremos el menú de selección similar. Operaciones. El Shift más nos A nos abrirá un, el menú de Mesh. Eh, shift D eh, sirve para duplicar un objeto que ya tengamos. La S para escalarlo, R para rotarlo y E para extruirlo. Bien, Estos cuatro, estas cuatro operaciones son conmutables. Es decir, tú puedes... Abrir primero el de duplicar y luego escalarlo o rotarlo. Bueno, de hecho destruirlo juraría que, que, no, que no va con, con estos tres. Creo que son solo estos tres. En cualquier caso, vamos a utilizar normalmente la herramienta duplicar junto a la de escalar o junto a la de rotar. Lo digo porque sí que puedes ver, o sea, sí que podemos ver que cuando haga operaciones voy a utilizar Shift-D y luego le voy a dar a la S o a la R para escalarlo o rotarlo directamente, sin tener que hacer varios pasos. Luego, estos cuatro, Estas cuatro operaciones también pueden ir acompañados de, de L, la letra X, Y o Z para hacerlo de referencia, es decir, eh, si escalamos podemos decirle eh, con respecto a qué eje queremos escalarlo, si lo rotamos, con, va, o sea, sobre qué eje queremos rotarlo, y lo mismo pues, con la extrusión y con el duplicado. Bien. Con la X eliminamos lo que tengamos seleccionado, pulsando después el, el Enter, nos pide una confirmación. Con la F uniremos dos vértices que hayamos seleccionado, eh, con el Alt y la M eh, abriremos el menú de Merge, la W nos abre un menú especial, eh, Control-N para recalcular normales, Control-R para realizar cortes y la M la utilizaremos para mover objetos eh, de una capa a otra. Eh, todo esto, bueno, no hace falta que, que os lo prendáis en memoria, os lo vamos a ir utilizando y además yo voy a tener eh, en todo momento este, este, eh, esta ventana que muestra qué es lo que estoy haciendo con el ratón y el teclado en cada momento. Bien, lo primero que tenemos que hacer es preparar el espacio de trabajo. Empezamos eliminando el cubo, empezamos eliminando el cubo que nos dan y pulsando control alt U para ir a las preferencias de usuarios. Nos vamos a la pestaña de addons y en AdMes, en la pestaña de admes tenemos que tener este este addon activado. Eh, por defecto viene desactivado, así que habría que activarlo. Vale, cerramos. Esto es importante, vamos a poner que el punto de pivote esté en el cursor 3D, que es este de aquí. Vale, eh, los que no estéis familiarizados con con Blender, este es el cursor 3D que podemos mover pulsando el botón derecho del, o sea, perdón, el botón izquierdo del ratón. Sirve como punto de referencia y es conveniente siempre tenerlo controlado donde está. Entonces, en general, eh, en, este, en este tutorial vamos a querer tenerlo en el origen. Entonces, utilizamos Shift-C para centrarlo. Y bueno, luego es cierto que iremos moviéndolo, pero en principio debería estar en el origen Siempre que no digamos lo contrario Vale, pulsamos el 7 para, para ir a la vista superior Y ya tendríamos lo que es el espacio de trabajo eh, para, para empezar Nos vamos a la calculadora y cogemos Bueno, primero vamos a diseñar el piñón Con lo que tenemos estos valores y estas ecuaciones Cogemos la primera ecuación, la, la que se refiere a las X Y la copiamos Vamos a venir aquí Abrimos el menú mesh y nos vamos a añadir una, una representación gráfica de una función. Nos sale una especie de hélice. Vamos a cambiar las ecuaciones que vienen por defecto por las que nos ha dado la calculadora. La calculadora dice que la z es 0. La Z0, la Umin es 0, este es el valor de la Umax y la Vstep es de 10. También vamos a modificar los valores, bueno, vamos a quitar esta opción, vamos a desmarcarlo y vamos a poner que la Vmax sea 0 y Vstep en 1. Bien, con esto ya tenemos eh, lo que sería el lateral de uno de los dientes del engranaje. Para verlo pues es posible que se nos haya quedado en... Vamos a hacer zoom para atrás porque lo tenemos aquí. Muy bien, lo siguiente que vamos a hacer es entrar en, en el modo de edición. Para ello usamos el tabulador y ya hemos entrado en el modo de edición. Vamos a eliminar dobles. Ahí está. Ahora duplicamos este, esta función. Shift D la escalamos con respecto al eje Y y le damos un valor de menos 1 no sé exactamente qué acabo de hacer Shift D escala con respecto al i. menos 1 ahora sí muy bien Ahora lo que vamos a hacer es rotarlo porque hemos obtenido el espejo y tenemos que rotarlo para que quede aquí arriba. ¿Cuántos grados? Pues nos lo da la calculadora. Copiamos este valor, nos venimos aquí, pulsamos la R para rotarlo, Z para rotarlo con respecto al eje Z y pegamos con control V el valor. Pulsamos enter y ya tenemos lo que sería el, el otro lado del, del diente posicionado. Vamos a seleccionar estos dos vértices y vamos a pulsar la tecla F para unirlos. Una vez lo tenemos todo, lo seleccionamos pulsando A dos veces, una para deseleccionar todo y otra para seleccionarlo, y vamos a rotarlo para que quede eh, alineado con el eje X. Bien, ¿cuánto hay que rotarlo? Fácil, es la mitad del de ángulo que nos ha dado aquí. Para ello pues nos vamos a la calculadora. Vamos a pegarlo, atentos, según qué calculadora estáis utilizando, por ejemplo la mía nos reconoce los puntos, pero bueno, vemos que es 13, vamos a luego ponerle nosotros el punto a mano. Dividimos entre 2 el valor, y bueno, a nosotros nos sale este valor, voy a modificar aquí mismo. Y es lo que vamos a tener que rotarlo, así que una vez está todo seleccionado, pulsamos la R, Z y el ángulo ahora es negativo, así que menos control v. Pulsamos enter y ya lo tenemos. Ahora tenemos que duplicar esta, este perfil del diente, para ello shift d, lo rotamos con respecto al eje z y aquí hay que moverlo un ángulo eh, definido por el número de dientes que tenemos, es decir, 360 partido del número de dientes, en este caso del piñón, que son 15, por lo que a nosotros nos da que tenemos que moverlo 24 grados. Insertamos 24, pulsamos Enter y ya lo tenemos. Ahora habría que hacer esto mismo, espejarlo hacia el otro lado, que es lo mismo, o sea, podríamos seleccionar esto y rotarlo menos 24 grados o directamente podemos, ya que está este seleccionado, lo duplicamos y lo rotamos con respecto al eje Z, ...menos 48 grados, que serían los 24 para dejarlo alineado con el eje X más otros 24. Muy bien, una vez ya tenemos esto, vamos a seleccionar vamos a seleccionar los últimos vértices de cada uno de nuestro, de nuestros perfiles del diente. Bien, pulsamos Shift S y le damos a Cursor to Select. Bien utilizando bueno marcando solamente el, el vértice de eh, el diente de central vamos a hacerle spline a spin perdón 90 grados de acuerdo vamos a hacer lo mismo con el de abajo lo seleccionamos shift s Seleccionamos sobre el de arriba y le damos a spin. En este caso, hay que ponerle el ángulo negativo y dejarlo en menos 90. Vale. Como veis, bueno, tenemos lo que sería ya casi el diente. Ahora hay que eliminar el sobrante, que esto lo hemos utilizado solo para tener una referencia, del cual eh, hacer este está como semicircunferencia y vamos a eliminarlos para ello pues seleccionamos un, un vértice cualquiera pulsamos la L para seleccionar todos los linkeados y bueno eliminamos los vértices de ese del, del diente vale seleccionamos todo y pulsamos la F para crear la cara del diente Ahora vamos a pulsar aquí para seleccionar en lugar de vértices, aristas, seleccionamos esta arista, pulsamos E para extruir, X para hacerlo con respecto al eje X y le vamos a dar un valor de menos uno. Muy bien, vemos que tenemos el cursor mal situado, vamos a volverlo a central pulsando Shift-C. De momento ya tenemos lo que es la cara de, del diente que deberíamos extruir. Pero lo que pasa en un engranaje biselado es que esta cara no, no es paralela al eje XY, sino que está eh, rotada con respecto al eje Y. Bueno, para ello, pues nos venimos a la calculadora y vamos a copiar el valor R del piñón. claro Vamos a pulsar eh, la tecla N para sacar... El, cursor, el, el panel del cursor 3D, que es este de aquí. Ahora vamos a desplazar el cursor 3D en el eje X, el valor R. Pegamos el valor, pulsamos Enter. Una vez estamos aquí situados, vamos a la calculadora y copiamos el valor del ángulo que tenemos que rotar. Seleccionamos todo, pulsamos la R de Rotar, Ahora vamos a rotar con respecto al eje Y con lo que pulsamos la Y y lo rotamos un ángulo negativo del que hemos copiado, es decir, pulsamos la tecla menos y, copiamos el ángulo y pegamos el ángulo con control V. Una vez hecho eso pulsamos enter y ya vemos cómo hemos rotado la cara. Ahora tenemos que volver a dejar el cursor donde estaba pulsando shift C. Y duplicar esto al igual que hemos hecho antes, dos veces, una hacia un lado y la otra hacia el otro. Para ello, ya que hemos seleccionado todo, pulsamos Shift R Z 24 grados. Shift R Z menos 48 grados. Lo siguiente que vamos a hacer es seleccionar eh, la herramienta para seleccionar vértices y unir estos de aquí, para ello los seleccionamos y pulsamos alt m, con esto sacamos el menú de merge, tenemos que unirlos en el centro, así que pues le decimos que en el centro, hacemos lo mismo con estos de aquí y con estos de aquí, Ahora tenemos que eliminar lo que nos sobra, que en este caso es esta cara de este diente y esta cara de este diente. Para ello, pues yo selecciono este vértice de aquí y pulsando Shift-Alt y el botón derecho me selecciona todos los de la curva. Deseleccionamos este porque lo necesitamos y forma parte de, también de esta cara, X para eliminar y seleccionamos vértices. Vamos a hacer lo mismo con esta de aquí. Y ya tenemos nuestra cara eh, pues como la necesitamos. Eh, okay. Seleccionamos todo, le damos a remover vértices. Igual a Vale. Lo siguiente que tenemos que hacer es obtener la cara superior. Que va a ser una. que va a tener una. O sea, va a ser proporcional. Eh, hay que escalarla. Vale, para ello nos vamos a venir aquí, otra vez a la calculadora, vamos a copiar el valor h, vamos a salir de este modo, vamos a salir al modo de, de, de objeto pulsando la tecla tabulador, nos venimos al panel del cursor 3D y modificamos la z, tenemos que comprobar que las otras dos están en cero y modificamos la z con el valor de la h que hemos copiado y vemos cómo se ha situado el cursor aquí arriba. Aprovechamos y aquí a la izquierda, en la parte de herramientas, les decimos que ahora el origen va a estar en el cursor 3D. Una vez hecho esto, volvemos a nuestro modo de edición pulsando tabulador. Vemos que está seleccionado todo. Lo duplicamos, Shift-D, a la vez que lo escalamos pulsando la S y se me ha olvidado copiar. Vamos a darle escape. Antes de ello había que haber copiado el factor de escala, lo copiamos. Venimos aquí y ahora sí, duplicamos con la S escalamos y ahora pegamos el factor de escala con control V y le damos a enter. Seleccionamos todo, lo duplicamos con Shift D y pulsamos enter. Ahora con todo ya, o sea, tal y como está así, le damos a W para abrir el menú de especial. Y le vamos a dar a esta opción de aquí. Esto nos va a hacer, nos va a cerrar la, la nube de puntos, nos va a crear las, las caras. Si no, os, si no las veis, eh, pulsáis Z y podéis verlas. Muy bien, ya tenemos lo que sería un diente de nuestro piñón. Lo siguiente que vamos a tener que hacer será duplicarlo para tener pues todo nuestro, todos los dientes de nuestro piñón formados. Antes de eso hay que eliminar tres caras que no necesitamos para ello. Así que las seleccionamos y las eliminamos. Cuidado en este punto, hay que darle a eliminar caras no vértices. Una vez eliminadas, seleccionamos todo y pulsando y, bueno, pues duplicamos shift de Rotamos con respecto al Z y ya hemos calculado antes que nuestros dientes están desfasados 24 grados, así que lo, lo ponemos. Para no repetir esto 15 veces, porque tenemos 15, 15 dientes, lo que vamos a hacer es seleccionar todo, duplicarlo, rotarlo con respecto al eje Z, el doble de los grados que ya hemos metido, es decir, si ya hemos metido 24, ahora metemos 48. Y pulsamos Enter y vamos a repetir esta operación. Eh, hasta que nuestra corona esté completa, bueno, nuestro piñón, en este caso. Ya tenemos todos los dientes de nuestro piñón eh, listos. Vamos a seleccionarlos todos y vamos a quitar los puntos dobles que puedan haber aparecido. Ahora hay que cerrar las caras del piñón. Para ello, yo voy a seleccionar los vértices, voy a deseleccionarlo, todo, y ahora vamos a seleccionar esta, uy, este círculo interior. Pulsando F, una vez estén seleccionados todos los, todos los vértices que no están cerrados, los cerramos. Lo mismo vamos a hacer con la cara de abajo, yo selecciono un vértice pulsando Shift-Alt y en el botón derecho selecciono todos los demás y ahora pulsando la tecla F cierro la cara. Seleccionamos todo y pulsamos Control-N para recalcular las normales, de esta manera ahora las caras están bien orientadas. Ya vemos como pues, el engranaje ya tenemos un engranaje biselado, ya solo faltaría aplicar la rotación a los dientes. Bien, eh, para mi diseño yo voy a, voy a rotar eh, la cara inferior con respecto a la superior, 20 grados. Para empezar a rotarlo, seleccionamos todo, pulsamos control r Nos sale esta herramienta y eh, desplazando la, la rueda del ratón eh, vamos a obtener más cortes. Eh, se recomienda en al menos 4 o 5 cortes para, para que sea más o menos continuo. Eh, yo voy a realizar 4 para tenerlo en cuatro partes. Ah, perdón, voy a hacer 4 cortes para tenerlo en 5 partes. Pulsamos Enter y ya nos ha hecho cortes uniformes en todo, el, en todo el engranaje. Deseleccionamos todo y ahora como tengo cinco partes y quiero... Eh, rotarlo 20 grados significa que cada corte tiene que ir desfasado con respecto al anterior 4 grados para ello vamos a seleccionar eh, cada corte, utilizando la misma técnica de antes Shift, Alt y botón derecho, seleccionamos el corte y rotamos con respecto al eje Z 4 grados mi engranaje, eh, el que he diseñado en Tor eh, no va en esta dirección, sino que va en la contraria no pasa nada, vamos a borrarlo y vamos a poner este gra estos grados en negativo así que introducimos menos 4 hacemos lo mismo con el siguiente corte metiéndole 8 grados en negativo el siguiente serán menos 16 grados, uy no control Z eh, el siguiente serán 12 grados en negativo el siguiente sí que serán menos 16 grados en negativo, y por último la cara inferior, para rotarla no, no, se, no podemos hacer lo mismo que hacemos antes, porque si lo hacemos solo se nos seleccionará la cara de un diente, para seleccionar toda la cara inferior vamos a darle a la herramienta de seleccionar caras, vamos a seleccionar pues, por ejemplo esta cara y esta cara, y una vez lo tenemos pulsamos Shift G y activamos la opción de Área. Una vez seleccionado todo, pues procedemos como hemos hecho antes, RZ menos 20 grados. Y de esta manera ya tenemos nuestro engranaje viselado. Podemos verlo mejor saliéndonos del, objeto, o sea, saliéndonos del modo edición al modo objeto. Y ya tenemos nuestro engranaje viselado con el desplazamiento también de los dientes en ángulo. Voy a hacer... para, para hacer el, el engranaje grande, la corona de... De engranajes, pues me voy a mover de capa para, para no pisar eh, lo que ya tengo hecho. Y nada, voy a hacerlo de manera, se hace, se hace de la misma manera. Eh, en lugar de coger estas ecuaciones, se eh, cogen estas de aquí abajo y los valores en este caso son los de la derecha de la tabla. Así que nada, aceleraré esta parte del vídeo y, y mostraré cuando ya tenga el engranaje hecho. hacer ahora la rotación de los dientes y cuánto tenemos que rotarlo. Bien, eh, para, para hacer la rotación hay que primero eh, saber cuál es la relación de, de nuestros engranajes. En este caso, el nuestro, nuestro engranaje con más dientes tiene dos veces más dientes que el otro, es decir, nuestro piñón tiene 15 y el engranaje grande tiene 30. Esto significa que el engranaje grande tiene que tener la mitad de la rotación en los dientes por ello si en el anterior teníamos desfasada esta cara con respecto a esta 20 grados en esta tendremos que tener la 10 además de tener que estar en el sentido inverso es decir si en esta si en el si en el anterior si en el piñón lo teníamos girando en sentido horario en este tenemos que tenerlo girando en sentido antihorario pues vamos a ello Volvemos a hacer los cortes. Tenemos que seleccionar la misma cantidad de cortes, que son 4, pues como habíamos hecho antes. Y bueno, esta, esto es exactamente lo mismo. Dividiendo 10 entre 4, perdón, entre 5 segmentos que tenemos, pues nos sale que cada uno tiene que estar desfasado con respecto al anterior dos grados. Esta vez en sentido positivo. Y bueno, ya tendríamos nuestro plato de engranajes listo. Para, para juntarlos en la misma capa y ver que todo va bien, pulsamos la tecla M y lo movemos a la primera capa. Nos movemos a la primera capa y ya vemos que los dos están pues eso, superpuestos. Para, para ver si realmente engranan y, y verlos superpuestos, lo que podemos hacer es seleccionar el plato de engranajes, pulsar Shift S, darle a Cursor to Selected, pinchar en el piñón, pulsar Shift S y decirle que la selección vaya al cursor. Vemos que se nos ha ido aquí abajo, ahora lo único que tenemos que hacer sería rotarlo, por ejemplo, en el eje X. Pues así que voy a rotarlo con respecto al eje X, los 90 grados que necesita para engranar. Para ello RZ90. Uy, no era RX90. Lo único que nos faltaría es comprobar si realmente parece que engrana. En este caso la rotación nos ha dejado eh, bien posicionado el diente. Pero bueno, no pasa nada porque ahora podemos rotar este con respecto al eje Y haciendo RI y manualmente pues intentando ponerlo. De tal manera que veamos si realmente puede engranarlo. Bueno, vemos que en efecto eh, engranaría todo perfectamente y ya tendríamos el diseño de nuestro engranaje viselado con, con los dientes eh, de manera helicoidal también.